Presidenta, parto por saludar a Víctor Pérez, a sus abogados, a las diputadas y diputados acusador eh, y a todos en este hemiciclo. Estamos aquí para pronunciarnos como jurado frente a una acusación constitucional a Víctor Pérez. Con Víctor nos conocemos desde hace ya muchos años, al igual que yo es de región, de la región del Bío esto no es un tema personal, es simplemente el resultado de la política que no ha hecho bien su trabajo. Y aquí debemos incluirnos todos, unos con más, otros con menos responsabilidad. Pero cada cual debe asumir sus roles y espacios que le competen. ¿Cuáles son las razones de la acusación constitucional? Primero, dejar de aplicar leyes en materia de orden público. Ello por la convocatoria de movilizaciones de la Confederación Nacional de Trabajadores de Camiones. Y no hacer nada para evitar el desabastecimiento. Más aún, en plena pandemia, cuando las y los chilenos requerían seguridad y certezas para cumplir con las medidas de confinamiento. En segundo lugar, la vulneración de la igualdad ante la ley, en lo que se alude a que sus decisiones respondían a discriminaciones políticas entre las distintas causas que Interior debía abordar. Y tercero, no ejercer el control jerárquico que le correspondía como ministro sobre las instituciones bajo su dependencia, específicamente Carabineros de Chile y la situación del joven empujado desde el puente de Pionón. Si bien el director general de Carabineros sería el principal responsable, al no recaer sobre su cargo el instrumento de la acusación constitucional, es al ministro a quien se acusa. La acusación constitucional contra el exministro Véctor Pérez fue aprobada el 3 de noviembre. Obtuvo 80 votos a favor entre ellos, todos los de la bancada de la democracia cristiana. Ese mismo día, el ministro presentó la renuncia al cargo, planteando que se defendería como ciudadano. La acusación constitucional es un instrumento, como se ha dicho en esta sala, excepcionalísimo. Se ha señalado que el exministro Pérez incumplió sus responsabilidades y su gestión fue deficitaria, e incluso fue discriminatoria en materia de orden público, y sin duda en el control de las policías. La imagen de los camioneros bloqueando nuestras carreteras, de algunos camioneros por cierto, no pueden hacernos sentir orgullosos, mucho menos la forma en que algunos de ellos amedrentaron a personas e incluso trabajadores. ¿Cuántas veces hemos escuchado y dicho en este Senado que urge una reforma a las policías? Ellas, sin lugar a duda, están en el peor de los mundos no son capaces de controlar el orden público y se siguen violando los derechos humanos de las personas no solo de quienes se manifiestan también de quienes deben, desean trabajar y vivir en comunidad y de manera pacífica el país ya no nos cree pues, es el pues el gobierno aún no cumple su compromiso de presentar una reforma profunda en esta materia muy por el contrario el gobierno prefiere proteger al el general director Rosas y sacrificar a sus ministros del interior de hecho, uno de los primeros actos al asumir sus funciones como ministro del Interior es ratificar al General Rosas, del nuevo, del nuevo ministro, por cierto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo las personas, la democracia y el país siguen esperando a los temas de fondo? Hombres y mujeres de nuestra patria necesitamos una policía del siglo XXI, no militarizada, sino que civil, moderna, con carrera y no dos segregada. Necesitamos una policía acorde al siglo XXI a las necesidades pendientes de nuestro país. Perdonen, colegas, pero seguimos entrando. Entonces, en lo que ocurre en Santiago y el no cumplimiento de la Constitución y las leyes en la región metropolitana. Pero nadie habla de lo que vivimos en regiones donde también hay espacios de inseguridad ciudadanas. Lo he conversado con mis vecinos de la región del Maule, en reuniones que hemos tenido con Cristina Bravo y Javier Muñoz y Priscila Castillo, alcaldes del territorio, y también con dirigentes políticos y sociales de la región de Oquíes, hace pocas semanas atrás, en la casa de José Díaz, quien me hablaba de cómo el narcotráfico se había tomado la comuna. El exministro Pérez incumplió sus responsabilidades y, la más importante, no ejerció supervisión sobre carabineros, ni tampoco cumplió con su obligación de mantener el orden público al permitir que grupos de camioneros, no todo el gremio, por cierto, bloquearan ilegalmente las carreteras. Tuvo un trato distinto, sin lugar a duda, con los sectores de la sociedad. Ello claramente es discriminatorio y es contrario a la Constitución y a las leyes. Sin lugar a duda, urge una reforma a las policías. Están en el peor de los mundos, como señalé no son capaces de controlar el orden público y tampoco los de derechos humanos de manifestantes, de quienes trabajan y viven en el territorio, y están y se sienten inseguros, en tierra de nadie. Ellos, ellos han sido invisibles en este tiempo, y ello no es justo, no es correcto, y no lo podemos permitir. En este tiempo, no solo desde el 18 de octubre, mucho antes, vemos cómo los narcos se toman el territorio, Cómo las policías retroceden, pues no están ni preparadas ni con presencia suficiente para enfrentar lo que esto significa. Las familias están condenadas a lo que ello implica. Y nosotros, queridos colegas, debemos cambiar de actitud. Debemos exigir al gobierno una conversación clara y transparente ante la ciudadanía para que de una vez por todas ocurra lo que debe ocurrir. Uno, se aborda el tema de la nueva institucionalidad, de las fuerzas de orden y seguridad en una mirada moderna, tal como lo han hecho otros países en el mundo. Dos, se aborda el tema de la recuperación del territorio. Para ello se requieren plazas, iluminación, áreas verdes, seguridad. Todos aspectos que deben ser prioritarios en la agenda. Debemos tener una agenda donde las y los vecinos sean nuestra prioridad. Y ahí están los alcaldes que vienen hace rato reclamando ser escuchados y ser actores de las decisiones. Tres, se aborda el tema de la generación de la riqueza en el territorio y con incentivos ponernos para que se desarrolle una industria sostenible, que genere oportunidades y recuperar territorio que hemos dejado olvidado y que hoy son territorios de sacrificio. Nos iremos esta noche a dormir en la seguridad de nuestros hogares y partiremos mañana ...como si lo vivido hoy ya no existiera... ...pero hay millones de hombres y mujeres... ...que están viviendo su día a día saltos... ...sin respuestas de parte del gobierno... ...¿Vendrá otro ministro? ¿Vendrá otra acusación y volveremos a hacer el mismo debate? Hoy no puedo votar en contra de la acusación... ...pues efectivamente no hubo un trato igualitario... ...no se ejerció el mando... ...pero la pregunta es... ...¿no debiéramos todos juntos... ...después de un año, desde el 18 de octubre... ...y con una opinión tan contundente de la ciudadanía... ...hace tres semanas sobre no querer seguir con el país que tenemos, sentarnos, arrebatarnos las mangas de las blusas y las camisas y empezar a solucionar los dramas que viven las familias de nuestro país. Si al final del día, hombres y mujeres reclaman, pues su calidería no es digna. El domingo en Cauquenes conversamos por la falta de agua o de atención de, digna de salud. El sábado en Quilaco nos señalaban en la posta que atiende los sectores del Rincón y Piñigüe que no tenían agua potable. ¿Para qué hablar de la, la realidad en materia de conectividad digital o de infraestructura? Sí colegas. No sé cuántos días pasarán hasta que nos encontremos nuevamente en este hemiciclo sin haber dado respuesta a las dramas que enfrentan hombres y mujeres en nuestro país y por lo que salen a manifestarse. El no tener salud digna no es tan fácil de entender si cuando lo planteamos al ministro que necesita más dinero para el per cápita de salud, uno solo escucha un silencio que cala en nuestros oídos y que nos duele en el alma, porque no hace justicia al esfuerzo de nuestros funcionarios de la salud y entonces volvemos a argumentar lo mismo que se argumenta hoy en esta acusación y el acusado o acusada volverá a defender de la misma manera y no habremos resuelto los dramas de nuestra patria esta acusación es porque el ministro no fue capaz de entender y actuar con un mismo criterio frente a los legítimos manifestantes, camioneros de ciudadanos porque no fue capaz de tener mando sobre una institución que se manda sola y pasan y pasan ministros y el general es ratificado esta acusación queridos colegas es porque en definitiva el ministro del Interior no ejerció las funciones que la ley y la Constitución le otorgan.